Se va a desarrollar el primer ejercicio de presión hidrostática en superficies planas, donde nos dice el enunciado que determinemos la fuerza resultante del agua sobre el talud mojado, esto que vemos acá, de acá miren, y su localización en el centro de gravedad, existe un talud, este talud tiene un ángulo de inclinación de 45 grados como lo vemos acá, Respecto a la horizontal, ¿verdad? Respecto a esto. Perfecto. Y eso, nos piden calcular la fuerza resultante. Profesor, en la teoría nosotros habíamos definido que la fuerza resultante se definía por esta fórmula que lo habíamos simplificado, ¿verdad? Después de analizar las integrales. Y era igual al peso específico del fluido, en este caso del, del agua, por la altura. que es de acá la altura desde la superficie hasta el fondo, por el área. Profesor, ¿cuál era el área? El área es el área donde recae esta presión hidrostática. Es decir, la inclinación por el ancho de la presa, ¿verdad? O sea, el largo de la inclinación, mira, este largo de acá, por el ancho. Perfecto. Entonces, eso ya lo teníamos definido, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir, profesor? Yo voy a analizar la presión hidrostática, ¿verdad? Mira, esta es la presión que ejerce el agua. Mira, estoy es acá. Esta es la presión. emulificada por AT, y que conforme va aumentando... La profundidad, esta presión aumenta. Profesor, pero yo también sé que este ángulo, mira, va a ser igual a cuál? Este ángulo profesor, mira. ¿Por qué? Porque mira, si trasladamos los vectores, mira, esto se viene acá, acá, mira, y esto se viene acá, y por ángulos opuestos, porque son también ángulos colineales, el ángulo es el mismo. Por ángulos opuestos el ángulo es el mismo. Entonces ya tenemos acá la, el desarrollo, el ejercicio, un ratito. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya hemos planteado la ecuación. Mira, hemos pasado los ángulos, 45 grados, para poder determinarlo, ¿verdad? Entonces, por el análisis de triángulos, ¿verdad? Mira, ¿qué vamos a hacer? profe, mira acá, le trazamos un vector y le bajamos otro vector. ¿Para qué? Para poder calcular yo la hipotenusa, que sería la longitud. ¿Y cuál es la longitud, profesor? Es el largo de la superficie inclinada, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ese es. Eh, mi intención ahora, esa es mi incógnita, porque necesito esa ecuación para calcular el área. Perfecto, profesor, pues yo sé que la altura vale 18, pues mira. Ah, bien, profesor, yo sé que este ángulo es el ángulo de inclinación de la presa y es 45, profesor. ¿Qué tal se si aplicó seno? profesor Seno de alfa yo sé que es el cateto opuesto, mira, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Perfecto, entonces eso reemplazo acá, seno de 45 es igual al cateto opuesto que es 18 sobre la hipotenusa, que es... L, profe. yo sé cuánto vale el ángulo de 45, ¿verdad? Eso yo lo sé por relaciones trigonométricas. El L pasa a multiplicar y el seno pasa a dividir. Entonces, haciendo esta operación, obtengo como valor de L 25.46 metros. Perfecto, profesor, ya tengo esa longitud. Muy bien. Y si quiero, profesor, calcular el centro de presión, pues simplemente, mira, para calcular el centro de presión, si quieres ir desde eh, el fondo, divides L sobre 3 y ya tienes el centro de presión, ¿verdad? Perfecto. es el que tenemos acá mira. muy bien ahora vamos a el análisis de datos ya reemplazé la fórmula, sabemos que el ancho es 42, mira, este de acá no dicen que es el ancho nosotros otros que sí, pero es el ancho, es el ancho muy bien, luego tenemos la longitud que acabamos de calcular, que es 25.46 la altura que es 18, que lo tenemos acá expresado y el área que es, pues, multiplicar, le decía, ¿no? Tenemos acá nuestra superficie inclinada. Mira, esto vale 25.46, ¿verdad? No, 25.46. Y esto vale cuánto? 42, pues. Es un rectángulo, ¿verdad? Tú sabes que rectángulo es base por. base por altura, ¿verdad? Tenemos esta área, que lo vamos a desarrollar después. Y sabemos que la presión, perdón, el peso específico del agua es. 9.810 N sobre metro cúbico, perfecto. Nos reemplazamos ya en la fórmula que teníamos al inicio, que la fuerza total va a ser igual al peso específico por la altura, por el área, por 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces tenemos 9.810 N sobre metro cúbico por 10 metros por el área que es 42 por 25.46. Entonces este resultado, y dividiéndolo obtenemos eh, que la fuerza total es igual a 94.4 mega newton, ¿verdad? simplificándolo de la manera ap apropiada.